pero existen unas personas para la ley empiezan a estar en estado de vulnerabilidad. A modo de ejemplo, un anciano enfermo o si existen menores. Si en un inmueble hay un viejito enfermo, entonces al momento de ir a esa diligencia entonces no se puede hacer nada y le tenemos que dar un plazo para que el inquilino salga. Jonathan Castellanos. ¿Por qué muchas veces al desalojar un inquilino la alcaldía o encargado de la diligencia aconseja conseguir una bodega para las cosas. Hablemos entonces de procesos de restitución de inmuebles. Cuando se obtiene una sentencia judicial de desalojo en la que se le ordena a un arrendatario incumplido desocupar un inmueble para entregárselo al propietario, existen unas unos procesos, unos trámites. Lo primero es que con esa sentencia, en Colombia, algunos jueces practican la diligencia de forma directa y sería muy rápido con el juez. En otras oportunidades, comisionan a que sean inspectores de policía los que adelanten la gestión del desalojo. Es decir, no va el juez, va a ser un inspector de policía y las inspecciones son controladas por las alcaldías municipales o distritales. Esas inspecciones de policía se desplazan hasta el sitio en donde está ubicado el inmueble a desalojar. Como el inmueble a desalojar, en el inmueble a desalojar existen situaciones que uno debe anticipar, como por ejemplo, hayan viejitos, hayan niños, un asmático, una persona en embarazo, hayan perros, hayan enfermos, eh, se encuentran allí elementos que son basura, otros que son enseres. Cualquier tipo de bienes y personas, entonces hay un operativo para garantizar algunos derechos. Si bien vamos a sacar a una persona a unas personas de una casa con sus enseres, pues hay que tener precaución con ese proceso que entre otras cosas es bastante doloroso. Pero por supuesto, es cierto que existe un propietario con unos derechos que no se le están reconociendo como haberle pagado la renta, pero existen unas personas que para la ley empiezan a estar en estado de vulnerabilidad. A modo de ejemplo, un anciano enfermo o niños. Gracias a Dios, o gracias a una película, más bien, de por allá del año 1992, que se llamó La Estrategia del Caracol, se ha creído que si en un inmueble hay un viejito enfermo, entonces al momento de ir a esa diligencia, entonces no se puede hacer nada. Y todo el mundo se queda bloqueado y no hacemos nada. Y le tenemos que dar un plazo para que el inquilino salga. O si existen menores. Esto es fantasía, esto es una película. Las cosas no son así. Cuando se ha fijado fecha para el lanzamiento, la inspección de policía o el juez va al, al inmueble o manda un funcionario al inmueble a decirle con tres meses de anticipación con más, va inclusive hasta dos veces, va cuando les dicen, vea señores, se tienen que ir, la fecha es para el día 30 de junio del año 2023, vamos a suponer, y fijan un letrero y lo pegan allí, un aviso al arrendatario, que ya entre otras cosas está avisado por la misma sentencia, o sea, esto no es desconocido para él, pero el juez tiene la precaución. Luego manda otra vez, yo hasta en dos oportunidades he conocido, que mandan dos, dos, dos oportunidades a avisarle. Faltando tres meses o faltando un mes, señores, los vamos a desalojar. Ese día yo les pido que ya se hayan ido del inmueble. Pero la gente piensa que porque hay un viejito enfermo, los van a aguantar. Llegó el día de la diligencia. El día de la diligencia se acerca el inspector de policía, con el funcionario de Personería Municipal para garantizar los derechos, con los funcionarios del Instituto de Bienestar Familiar, por si toca que hay un niño abandonado allí, o los papás se fueron o no hay nadie, ellos vienen a garantizar el bienestar de ese niño. Está la Secretaría de Salud Pública, por si también hay que intervenir por, por temas de salubridad. Está el Centro de zoonosis por si hay mascotas va a la Secretaría de Tránsito por seis vehículos, eso va a la policía y eso va, van 20 entidades distintas. Y si toca que llevar una ambulancia para sacar al viejito enfermo de allí, la llevan. ¿Por qué? Porque la práctica es que eh, colocamos dentro del inmueble a personas en estado de vulnerabilidad para creer que se puede suspender la diligencia. Mientras que eso se haya hecho con todos los protocolos de preavisos desde la sentencia hasta la fecha de lanzamiento, eso no va a impedir el lanzamiento. Pero para responder ya a tu pregunta en cuanto a qué pasa con los enseres, pues hay que sacarlos. Y la pregunta también sería, ¿a dónde sacamos esos enseres? Lo que se ha visto en la práctica es que cogen todos los enseres y los sacan a la calle. Cuando sacan los enseres a la calle se cumple con el proceso de restitución o con el objetivo del proceso de restitución, que es recuperar la tenencia del inmueble y el propietario cambia claves y ya entra y recupera la tenencia del inmueble. No la posesión, recupera la tenencia. ella tiene todos los derechos de propiedad. Recupera la tenencia. Pero ¿a quién crees que le queda el chicharrón de un carro sin llantas afuera de la vía pública? ¿A quién le queda el chicharrón de todas las neveras, las camas, televisores, todo afuera en el andén. ¿A quién creen ustedes? Pues a las alcaldías. Entonces ya la alcaldía termina con un problema social. La alcaldía lo que, lo que sugiere, y es que esto no es que esté en la ley, no, la ley, la, la alcaldía ya empieza es como a invitar al arrendador, al que va a recuperar la tenencia, al propietario es, vea, tenga un, un lugar a donde trasladar esta... Las cosas han llevado a que los mismos propietarios y los interesados en recuperar la tenencia accedan a eso, porque les sale mucho más fácil pagarles un bodegaje mientras que el arrendatario, pues, se ubica. Habla Estamos hablando de un arrendatario que fue negligente, porque él ya estaba avisado desde la sentencia. Esto no es algo inmediato. Cuando ustedes ven una restitución, da tristeza, uno las ve a través de las redes sociales, de, los, de la televisión, y uno piensa que se están vulnerando de derechos. No, a la persona se le dio la oportunidad en el proceso para participar, la persona no ha pagado, lleva 10 meses, un año, dos años debiendo rentas, se le avisó después de la sentencia en dos oportunidades que se, que se tenía que ir, no se fue. Entonces, pues, al arrendatario que ya está negligente pero estaba avisado pues se le ayuda por lo menos a trastearse algún sitio para mí más que tener un sitio de bodegaje es más decirle al arrendatario yo le coloco el camión yo se lo pago para que usted pueda irse para algún sitio me parece que que si bien como propietario como como como el, el, el, el, el que tengo el derecho para recuperar el inmueble yo lo hago es por facilitarme más las cosas si a mí me correspondería pagar una bodegaje por un día, por dos días, porque ya he hablado con el arrendatario, pues yo hasta lo haría con tal de recuperar la tenencia. Porque yo pierdo esa fecha y ya que me fijen en fecha nuevamente, se puede demorar otro año. Entonces la recomendación que hacen las alcaldías de tener un lugar es una recomendación no legal, pues no la conozco desde la ley. Probablemente cada municipio tendrá una regulación, pero para revisar. Porque es que si yo, yo, yo mi obligación es ir a el juez, el juez saca al inquilino, pero pues mi obligación no es pagarle. El, el tam, por poco me piden que le pague el arriendo en la otra casa. Pero pues uno lo hace para facilitarse el poder recuperar la tenencia del invitado. Entonces hay que revisar la normatividad local para saber qué es lo que dice sobre estos desalojos. Pero que yo conozca la ley como una obligación del arrendador. ¿Colocarle un bodegaje? No, esto es más para quitarse el problema a la alcaldía de saber qué hacer con esos, inmue con esos bienes e inmuebles, esos muebles y enseres que están tirados en la calle. Si quieres aprender más sobre temas inmobiliarios y procesos de restitución de inmuebles, te invito a que te registres en el enlace que te dejo aquí abajo en la descripción de este video y también te invito a que veas otros videos por aquí que te pueden servir.